de repente había corrientes y había cosas entonces sí es un riesgo porque incluso para los militares que practicaban y estudiaban ahí hace años que me tocó hacer, hacer el servicio militar llegaban y platicaban eso como anécdotas porque ¿Cómo, cómo me enteraba yo de eso cuando ustedes llegan ahí a, a, a los campos militares pasa un autobús gigante de militares te subes al servicio militar y aparte vienen soldados, soldados o cadetes o, o que están estudiando y van y, y te vas con ellos, entonces tú vas en tu onda, ¿no? No los ves ni nada, pero ellos vienen platicando como si nada y sí platicaban que había muchas corrientes de aire, que había ventoleras se les dice, ¿por qué? Pues es un espacio vacío, o sea, es algo como común. No sé cómo se resuelva o cómo se vaya a resolver y este accidente afortunadamente no sé si haya habido este... ...como más problemas... ...no, o sea que esperemos que no haya fallecido nadie... ni cosas así... ...pero no es como que para decir... ...ay no sirve, no sé qué... ...no, o sea... ...tiene muchos problemas porque primero tenían que resolver... ...muchas eventualidades que la zona en sí tiene... ...están a... ...la base militar está como a media hora de la laguna de Zumpango... ...entonces... ...todo eso para la gente que nos escucha, ya empezamos a decir nombres del Estado de México, ¿no? Y nombres así difíciles de Zumpango, Sacazonapan, o sea, un montón de nombres, pero imagínense que para llegar a esos lugares de la Ciudad de México, de una forma eficiente, en un, en un auto, primero, tomando en cuenta del centro de la ciudad, hacia la salida de Insurgentes Norte, el Monumento a la Raza, el Metro Potrero, el Metro Indios Verdes, y todas, todas esas zonas norte de la ciudad, aproximadamente es una hora, una hora en el mejor de los casos, ahora imagínense para llegar a Santa Lucía, una vez que han salido de la Ciudad de México, para llegar a Santa Lucía es casi otra hora, otros 45 minutos, eso que les dicen que salen ahí, que Ay, hicimos 45 minutos desde el, pues sí, porque van ahí abriendo a la gente y van el tráfico, hasta yo haría 10 minutos, <risa> no, para la gente que vamos a estar de a pie, que lleguemos a Santa Lucía, que lleguemos a esa zona, va a estar muy complicado. No sabemos, no somos expertos en aviación ni arquitectos como para diseñar un aeropuerto, si está bonito, está feo, se ve mucho más escueto, se ve mucho más sencillo que el otro que era guapo como el que el presidente no también el aeropuerto pero bueno no sabemos no estamos no somos expertos esperemos que funcione no queremos un fichero este aeropuerto superior queremos que funcione y si el Tua, que es como que lo que hace caro a los boletos de aviones va a ser mucho más funcional pues yo creo que a aprobado aprobado el aeropuerto eh, Habrá cosas que sí tengan que resolver ya la gente, o sea, digo, no es que sea... Pues es que está cerca de Pachuca, recordemos que Pachuca es su única como gracias es que hace mucho aire en Pachuca, entonces... Si hay vientos de bajada, corrientes hacia arriba, no sé, o sea, no soy experto en movimientos de, de viento... Pero si hay todo eso, desde luego que va a ser un riesgo. No digo que en la Ciudad de México actualmente no lo haya, vamos, al ladito del aeropuerto actual se hacen todavía remolinos así de, de tierra, entonces eso también es un riesgo. No, no sé qué, cuál sería como la diferencia como para decir, es que lo hicieron ahí, no, está bien ahí el aeropuerto de Santa Lucía, va a traer sus problemas de todo, pero como todo, pues, va, va, en algún momento se va a tener que resolver, o sea, está complicado, complicadísimo este asunto. Eh, manifiéstate por ahí, Daniel Ponce, tú crees eres el ingeniero arquitecto que es este compa. Ah, sí, cierto. Él podría, por ejemplo, decirnos ahí cómo está esa onda. Escríbenos ahí en, la, en, la, en el video los comentarios cuál es tu opinión como profesional de la construcción y del diseño. Entonces, para tenerlo ahí presente al respecto de esta eh, intervención en los aeropuertos, que ya se dice y se compara que casi todos los aeropuertos, por lo menos el de Monterrey, está muy lejos de su zona metropolitana. Eh, no sé qué tanto Pueda durar el que está ahorita en la Ciudad de México El aeropuerto internacional Y por qué esta urgencia De quererlo migrar hasta otro lugar Digo, creo que Los medios que existen Actualmente por el, Para el desplazamiento Que son las avenidas O eh, principales Para llegar al aeropuerto Pues son, al momento yo los considero eh, Pues estables ¿no? Son eficientes que es el circuito interior, parte de, también por atrás de, del periférico, pues llegarle, pues llegar por la zona de Mesa, Zaragoza, o sea, hay muchos lugares por donde llegar. El metro ahí, luego, luego. El metro está ahí, luego, luego, bajando. O sea, no, no, ente, no he entendido al momento por qué quieren hacer este tipo de circunstancias, pero bueno algo más que se proyecta para el año 2022 amigos, respecto a la aviación, pues es eh, una queja muy masiva por parte del gobierno chino que está quejando de Starlink y su satélite 5G amigos, dicen que, que que va a pasar que porque Elon Musk está de grosero y que, que está este, causando interferencias en los aviones y que esto es un riesgo este, internacional o mundial si quieres llamarlo así no sé de qué va bueno yo creo que su reclamo es porque ellos con Huawei quieren hacer su red 5G presente primero <risa> y no sé qué, qué tanto realmente sea que Elon Musk eh, y las eh, escasas políticas que se tienen al respecto del día de hoy de poner satélites en, el, en la órbita terrestre pues pueda hacer Ah, bueno, ahí, la voz del pueblo. Este, sí, efectivamente, tienes razón. Ay, no es cierto. ¿Sí estoy hablando? Sí, ¿verdad? Sí, ahí está. sí, sí, sí. sí efectivamente, eh, Huawei en China tiene más de tres años con algo parecido a lo que son las características de 5G. O sea, sin que se llamara 5G Ya era una velocidad brutal Los anchos de banda que tienen en China Y en el oriente para esos servicios Para los servicios móviles de internet Es una cosa, nada aquí que estamos Ahí mendigando 10 megas al Slim Al Tercel, a todos esos ahí No, nada de eso, allá este, Las operadoras tienen Una velocidad monstruosa En comparación a lo que aquí conocemos La mayoría son ya este, A través de Wi-Fi Y sí para las personas que no nos tengan como que no tengan como en la mira qué es esto de Starlink pues al Elon Musk, al señor Elon Musk se le ocurrió que él se quería ser como el máximo distribuidor de internet entonces, ¿qué fue lo que va? ¿qué es lo que dijo Elon Musk que quiere hacer? bueno, va, aquí está la tierra no sé si se hace a ver, y va a poner aquí satélites a lo largo de toda la órbita de la tierra bueno, ese ya se cayó pero ahí está, ¿no? Le cayó a China para que... No le, cayó, le cayó a China ese satélite. Entonces, Starlink va a ser una especie de distribuidor de servicios de internet satelitales Entonces, como bien lo dices, no hay una regulación que diga, usted no puede poner más de 100 satélites, usted no puede poner más de no sé cuántos satélites pueda poner es Elon Musk, que es heredero de minas, de esmeraldas y un montón de cosas y desde luego que va a poner cualquier cantidad de satélites para cobrar dinero, para cobrar por el servicio de internet satelital entonces, interfiere Claro que va a interferir porque a final de cuentas cuando viene, o sea, todo lo que estén subiendo, todo lo que esté bajando para hacer esta transmisión satelital, pues desde luego que va a tener problemas. Y Huawei tiene unas señales portadoras que a final de cuentas pues, te va a sonar feo lo que voy a decir, pero pues siguen siendo chinas. O sea, Huawei se esfuerza mucho por la calidad y sus servicios y no sé qué. Pero sí meten mucho la pata en cosas al momento de fabricar, al momento de meter señales portadoras, al momento de hacer la infraestructura y cosas así. Como lo digo, Huawei, a pesar de que nos vendan teléfonos de 20 mil, 30 mil pesos, lo que Huawei hace sigue siendo el juguetito chino con la rebaba, sigue siendo... Cosas que le fallan mucho en algunos aspectos, a pesar de que sí, efectivamente, yo tengo una computadora Huawei, ahí se ve y la chuleo mucho porque pues, está bien bonita y todo y tiene buena calidad, en esos aspectos de infraestructura, en esos aspectos de cableado, de, de señales, Huawei sí ha metido la pata muy grueso, también era por eso que de ahí se agarró este señor, ¿cómo se llama? Trump, para vetarlos, porque sí, efectivamente... Tenían vulnerabilidades en sus servicios de transporte de datos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando venga la señal de, de Starlink, de Elon Musk a lo, en el cielo, y de repente Huawei mande una señal, le va a chocar y va a tener interferencia. Eso ha pasado siempre, o sea, aquí en la tierra, a nivel, a nivel de tierra, a nivel de, de piso vamos nosotros en, escuchando una estación de radio y de repente ya se metió otra llamada, o a veces pasa de que estamos escuchando los audífonos y se oye el radio de la... o sea, se, que va pasando la patrulla y se oye lo que dicen los policías en la patrulla. Entonces, sí es posible que haya interferencia y desde luego que si Xi Jinping ve a uno de sus hijos pródigos ahorita tener... ¡Ay! Oh, están interfiriendo los satélites de Elon Musk, claro que va van a pegar el grito en el cielo y eso va a no sé qué tan grave vaya a escalar el, el asunto pero sí desde luego que es un problema y representa un riesgo para los negocios de Elon Musk no digo a nosotros creo que no sé creo que todavía no lo dan de alta o ya podemos contratar un starting un internet de starting en Estados Unidos ya está en producción beta hay algunos usuarios que ya lograron contratar el servicio a un precio eh, más o menos estimado de 100 dólares al mes es caro, no es algo barato Realmente no es para el usuario final Como nosotros A lo mejor sí te conviene Contratarlo si eres una comunidad De 500 personas que no tiene internet Para nada Ni mucho menos cerca ¿no? Creo que 100 dólares En pesos mexicanos serían eh, ¿dos mil, pesos? Uh -huh. uh -huh. dos mil pesos Al mes De renta mensual Creo que algunos youtubers Ya pagan ese este paquete más caro de megacable o de, de los carriers que tienen más ancho de banda aquí en México, ¿no? Para subir y bajar sus videos. Pero para una comunidad alejada de la civilización, pues igual y le conviene meter esto que se supone que en la bandeja que maneja Elon Musk, de llevarle el internet a las comunidades que no tienen acceso, supuestamente, pues es darle este tipo de de soluciones inalámbricas que vienen pues de, desde satélites, que yo creo que sería como aquel mito que tuvimos mucho tiempo en México, ¿no? que Telcel venía desde satélites en el espacio, pero realmente al final del día tienes repetidoras en tierra que captan la señal satelital y la redistribuyen en, en, a nivel de, de piso, ¿no? en las células como le, ya le conocemos aquí, en el tema de celulares. Yo creo que Starlink pues, podría hacer lo mismo. No necesariamente el, el satélite te estará emitiendo la, la señal desde sí, el... Sí, no. Imagínate la potencia que tendrías que tener en tu equipo. Digo, no va a funcionar con nuestros wi aquí. O sea, sí tiene que haber una base. O sea, va a ser una base que... Envíe la, la petición, el satélite va a decir Sí, adelante, aquí está, no sé qué Y a través de la portadora pues ya van a ir Como llegando, o sea, no va a ser uh, Nada más de satélite-antena No, o sea, va a estar la Antena y a lo largo de las zonas va a haber Como distribuidoras locales Entonces, pero sí, por ejemplo Ahorita la parte de la señal La parte de la potencia que estén ahí Aparte, ¿quién le dio permiso a Elon Musk de poner satélites y qué tal si mañana me compro un telescopio y quiero ver y me no veo a Saturno, veo a un satelitucho de Elon Musk? Entonces, digo, ya es un ejemplo muy burdo y muy este, local, pero a final de cuentas sí tiene sentido el asunto porque ¿qué otra cosa están colgando en esos satélites? O sea, nosotros somos, hemos manifestado aquí en La Voz del Pueblo mucho de por qué... O sea, Elon Musk... Elon Musk no es nuestro amigo. Elon Musk no es así como que... ¡Ay, el cuatacho y el Tony Stark moderno! Nada de eso. Elon Musk es un empresario que... Pues sí, o sea, su fortuna viene básicamente de las esmeraldas, de las minas, de la explotación de personas y cosas así. Entonces, no es nuestro amigo y no lo hace por salvar a la humanidad. Lo hace porque atrás de todo eso hay mucho capital por explotar hay mucho dinero por seguir sacando ganancias, entonces aunque él diga, ah, es que ya vendí mi casa porque yo solo puedo vivir así como yo que nomás vivo en mi cuadrito donde están mis computadoras aunque él lo diga, eh, no, no es cierto o sea, no, eso ya lo hemos dicho aquí, nos hemos manifestado en ese asunto de, son empresarios no son amigos, no, o sea, son, son gente que van a querer sacar dinero porque atrás de ellos como empresarios y sus ganancias y lo que quieras pues viene mucha gente, o sea, son responsables de los salarios de las personas, son responsables de las cosas, y en este caso, pues sí, por ahí va el asunto. Entonces, si Xi Jinping ahorita ya pegó el grito en el cielo porque le están afectando a su a su niñito, que es Huawei, porque Huawei es el mayor proveedor de infraestructura a nivel mundial. O sea, tú puedes hablarle a Huawei y decirle, oye, Huawei, quiero un Tercel listo nada más para pegarle mis logotipos. y Huawei viene, te escarba, te pone, te pone antenas, te pone señales repetidoras, todo, y te crea tu propia, este, igualito a Tercel, igualito a cualquier otra así porque el fuerte de Huawei no son los celularuchos o sea, los celulares son prácticamente el eh, los chicles para Huawei. El fuerte de Huawei es competirle a, a otras empresas de infraestructura grandes, como en su momento lo es Cisco, para redes de computadoras y redes de datos y redes de voz, y todo eso es el fuerte de Huawei, y es de las empresas más poderosas de China. Por ende, eh, por su forma en la que China maneja sus ingresos económicos a través de sus empresas que son prácticamente como del gobierno chino también pues desde luego que va a pegar el grito en el cielo y habría que ver cómo escala este conflicto, cómo escala esta parte, de, recordemos que Trump le puso un manazo a Huawei, deje ahí a mi Google, ¿No? ya no va a poder y hasta ahorita repercute en que no tenemos este Play Store en los celulares Huawei, habría que ver ahora qué va a pasar cuando Starlink empiece como a realmente tener más problemas y cómo va a escalar. Por ahí de mediados de año, a ver, que, que, a ver si podemos retomar esta nota, porque sí, sí, su, sí, su, sí tiene como mucho sentido que haya interferencias, haya ruido, haya un montón de cosas que, inter, que, que vaya a pasar en este caso, porque pues, sí, o sea, sí les afectan. y Más, si por ejemplo van a, ahora que vaya a ver, por ejemplo, va a llegar Huawei, y lo contrata una empresa y dice quiero que aquí haya una infraestructura de teléfonos, una infraestructura de red, una infraestructura de comunicaciones, pero resulta que ya le redujo el mercado de 100 habitantes a 20 porque esos otros 80 habitantes están siendo captados por Starlink y su repetidora ahí ya hay intereses económicos fuertes para ambos, o sea, porque Huawei va a decir, bueno, yo también, no, pero pues aquí ya hay 80 y acá hay nosotros 20 que todavía no tienen, Huawei va a querer esos 20 y de estos 80, a lo mejor otros 10 se pasan con, con la nueva infraestructura es un boleto muy muy complicado por resolver es un asunto muy complicado por resolver, pero al final de cuentas sí, sí tiene como sentido que de repente digan, oye, Elon Musk ¿quién te dio permiso de poner tantos satélite ahí arriba? Aparte de eso, China también eh, está celoso por el proyecto de los puestos de avanzada que ya igual le podemos dar ahí más profundidad en la primera temporada del siguiente de la pos de la galaxia, que dicen, oye, NASA, ¿por qué este ya está como que listo para empezar a poner bases lunares en la luna y nosotros no, nos vamos a meterle nitro a este tema y qué crees amigo, ya China comentó que quiere comenzar con una base lunar en la luna eh, yo creo que veremos un adelanto en la siguiente eh, parte del, del 2022, yo creo que por ahí de mediados, un poquito avanzados a 2023 al respecto de instalar pues ya una base lunar pues no sé si para expedición o simplemente para como los hermanos envidiosos, ¿no? Para que el otro no lo pueda usar a, a placer y pues hacer de la luna lo que quiera. Eh, creo que este tema lo podemos manejar un poquillo más en la voz de la galaxia, pero se va a venir para el 2022 esta nueva tendencia de las naciones a poder establecer bases de avanzada o bases lunares para pues, su beneficio propio y a lo mejor hasta explotación. Digo, no sé qué tanto sea redituable el día de hoy ir a explotar rocas lunares o materiales que se encuentren dentro de la corteza lunar o qué punto estratégico le da al país o el grupo de países que se establezcan primero en, en las bases lunares como para las siguientes generaciones yo creo que eh, sería más que nada un puesto de avanzada para ya no despegar de la tierra y combatir con la gravedad con estos, eh, por ejemplo los cohetes Falcon falcom de este señor del mismo Elon Musk sino a lo mejor ya hacerlos allá arriba en la luna en una base y despegar desde allá no sé qué tanto en ahorro se daría eh, hacer una misión una, un despegue desde la luna a Marte por ejemplo eh, para este tipo de investigaciones que tienen la nueva tendencia, además otra noticia que no se ha dado y está eh, más, más que interesante es que ya el gobierno de Estados Unidos Joe Biden ya dio una firma en específico del decreto en el cual las actividades relacionadas con los temas de fenómenos espaciales no identificados porque así si fue como le llamaron que no solo ovnis, ya reciben un presupuesto de 700 millones de dólares aproximadamente al año y ya van a tener que dar un informe completo de qué es lo que están haciendo y cuáles son las amenazas que este tipo de cuerpos o sujetos extraños dentro del espacio aéreo internacional o espacio aéreo de Estados Unidos tengan como una amenaza. Creo que indirectamente ya están confirmando por ahí, pues, que una admitieron los ovnis, dos que hay civilizaciones avanzadas. Digo, se dice entre líneas. ¿Tú qué interpretación le das? Yo lo primero que, lo primero que se me ocurre sugerirle aquí a Mr. Biden es que invierta en cámaras. Y eh, en un tripiecito, en algo ahí que mantenga fija la cámara Para que en el momento en el que ah, ya hay algo en el cielo Pon, fija tu cámara y toma bien la foto Porque hemos vivido generaciones tras generaciones Con gente que toma fotos a los ovnis, a los objetos voladores Como si estuviera mal del Parkinson Entonces esa es la primera sugerencia que quiero hacerle al señor Biden Segundo Ay, sí ahorita ¿no? Dear, Dear the people boys I accept your suggestion Entonces la cosa es, está bien eh, interesante este asunto y que lo traigamos aquí a la voz del pueblo a los temas semanales, es importante porque sí quiere decir que ya, ya, al, algo vieron ya vieron algo entonces puede ser que eh, o sea no, no queremos subirnos hasta la fantasía del día de la independencia o cosas así de otro planeta no, no queremos llegar hasta ese punto pero es importante que, por ejemplo, si consideramos, como bien dices, los despegues espaciales desde la Luna, van a reducir, no sé, yo creo que a la mitad de presupuesto los despegues espaciales. ¿Por qué? Porque para la Tierra hoy en día hacen un presupuesto de combustible y está el tanquezote y no sé qué. ¿Por qué? Porque tienen que enfrentarse a la gravedad de la Tierra, tienen que alcanzar una velocidad de escape y eso solo se logra solo con mucha energía y la energía se obtiene de los combustibles. Entonces... Si desde la luna, donde la gravedad es un céntimo, es un décimo, o sea, es una parte muy, muy ínfima respecto a la Tierra, tienen que ya pueden evitar eso pues lo primero que van a hacer, pues es desde luego irse para la siguiente exploración. Como lo hemos dicho aquí, no es por ciencia, no es de acuates, no es nada más ir a ver qué hay, es porque quieren explotar algo en el espacio. Explotar de extraer minerales, no de explosiones. Sabemos que son gringos y van a querer que exploten las cosas, pero no, no, no en ese aspecto. Ellos quieren eh, traer minerales o ver qué encontraron, algo encontraron en el espacio, por eso están en estos momentos China queriendo poner su base, porque desde luego que hay algo. Y lo primero que como consumidor, pues sí, porque somos consumidores, a, a final de cuentas estamos en la, en, eh, el, al final de la fila, en la última, somos la última, el último eslabón, pues yo creo que lo primero que encontraron es una fuente como de metales, semiconductores, silicio y todas esas cosas para computadoras, celulares y todo eso que para seguir generando ventas, por ahí va el asunto, para ir a explotar los minerales, entonces... ¿Qué es lo que hace Biden en estos momentos? Vienen del espacio, son extraterrestres, es como si aquí dijéramos la mafia del poder, los conservadores son los mismos enemigos que hay o los mismos enemigos que desde cierto punto de vista a lo mejor, créanme, yo sí quisiera que existieran gente y vida de otros planetas, de otras galaxias y cosas así, me gustaría mucho saber eso y poder confirmar que hay vida en otros, en otros planetas, pero a final de cuentas yo creo que estos entes, estos voladores no identificados, son los mismos de lo, de lo que se podría considerar como otro bando los chinos, los rusos los, los que sean van a va, es por ahí va la parte de defensa de estos objetos voladores no identificados, va, va, te van a terminar siendo ellos, o sea espero que otra vez me coma yo mis palabras pero estoy seguro que van a terminar siendo ellos, o sea un objeto volador ah pues será una aeronave china que estaba sobrepasando, entonces quieren utilizar a la NASA Quieren, o sea, mi, mi sentido de la campanita de la tragedia es quieren utilizar a la NASA, no porque la NASA sea un ente así de alguien noble, la NASA no, o sea, quieren utilizar los recursos, los presupuestos, la información de la NASA para poner estas eh, avanzadas, estos puestos para defensa militar, no tanto como para esa parte, y los empresarios desde luego que van a decir, sí, ahí están mis, por ejemplo, este Elon Musk, ahí están mis Falcon, ahí están mis naves, Claro que sí, llévatela ¿Por qué? Porque Falcon, digo Elon Musk Perdón, en sus Falcon 9 Va a mandar gente a ver qué puede traerse Qué puede negociar con toda esa información Está complicado Que lleguen a Marte Y por ejemplo haya un embajador Un algo ahí en Marte esperando a los humanos Claro que es muy complicado Es muy difícil que vaya a ocurrir Pero sí me gustaría que fuera Ese tipo de noticias Pero a final de cuentas yo, yo creo que va más por el asunto de Vienen de afuera, vienen los malos Son los conservadores No, eso es aquí en México, perdón este, Vienen de afuera, son los malos, son este, extraterrestres No, a final de cuentas Van a terminar siendo o chinos O de Emiratos Árabes Unidos O rusos, o cosas así En este pretexto por querer explorar Por este pretexto en el querer este, retomar estos viajes espaciales Va por ahí el asunto ya lo ha hecho Estados Unidos antes armas de destrucción masiva eh, donde la gente apenas si tenía para almorzar entonces está está este yo lo veo muy opaco todo este asunto, no le veo como mucho sentido de que sea enfocado 100% a la vida extraterrestre a las bases de... no, no va por ahí va, va más como para defender esta parte porque algo vieron, algún mineral, algo que se pueda extraer para, para seguirnos vendiendo chacharas es lo que están buscando sí, bueno realmente y eh, pues sí, obviamente cualquier tipo de exploración que sea desde la tierra incluso marítima o, o dentro de un cuerpo externo como la luna pues va a requerir un lucro de por medio para poderle invertir eh, todos estos recursos ¿no? por lo menos eh, lo que mencionas que este al final del día pueda llegar a ser inteligencia de otros países que están en temas ultra secretos que eh, puedan opacar a todas las potencias mundiales que no tienen aún como eh, eh, duplicar ese tipo de tecnología por lo menos pues puede caber también dentro de ese tenor no, de que realmente hay países más avanzados que se dedicaron a otro tipo de tendencias nos siguieron con por ejemplo un motor de reacción a mejor un motor warp un motor de, de muy distinto al que conoce a todo el estándar que manejemos en, en el día a día ¿no? en la aviación, turbinas motores de combustión motores eh, eléctricos etcétera pueden llegar a ser una de las dos opciones, digo no nos cerremos ya lo hablamos mucho siempre en la voz de la galaxia que a mantener el, la mente abierta para este tipo de, de cuestiones. Pero, pues sí, eh, realmente pues no echar eh, como el saco roto este tipo de circunstancias que el, hoy día obedecen a intereses de eh, potencias mundiales. ¿no? Pues desde China, Rusia, que no hace mucho ruido últimamente, pero pues está como detrás siempre de los, de los chinos. Rusia, Vladimir Putin y Xi Jinping, pues son como una alianza desde hace muchos años. Quería ya también terminar el bloque con el tema del COVID-19. Hubo por ahí alguna ecuación que buscamos al respecto del tema, amigos. Es una ecuación de, aplicada a las poblaciones, por ejemplo, de animales. Ya habrá por ahí algún un virólogo que nos sea un detractor, si acaso ve este tipo de videos que nos diga, no estás usando mal esta ecuación, hay una ecuación de la constante de fake, fake game now, disculpe si lo, lo pronuncio mal, pero así lo encontré, eh, en la cual pues expone que dentro de este tipo de cambios en una población, en específico eh, por lo menos la que se está infectando en este caso es la humana y ya se ha documentado que gatos, gorilas, eh, tigres, felinos se han infectado también del de tema del COVID-19 se espera que haya unos intervalos de contagios que de acuerdo al análisis que ya se ha tenido puede empatar, empatar un poquito con este esta constante de autorregulación que aquí se las eh, estaré compartiendo para que la vean es una ecuación pues algo sencilla y en este caso es x la población y el número que le quieras poner de interacciones 1 eh, menos la interacción más el número de las constantes pues vas a obtener una, un resultado de ecuaciones ...como lo que se le conoce como las eh, ecuaciones fractales eh, o constantes eh, espaciales de autonivelación. Si se supone que una población se contagia, eh, llega a tal punto que un pico eh, empieza a, la, a descender el número de contagios, luego vuelve a subir... Eh, se hace un digamos una constante en la cual eh, cada un año sube, cada año baja cada año sube, cada año baja hasta que llega un límite en el cual se duplica y cada dos años sucede y así como en el tema de las eh, cuestiones de duplicar eh, los temas de 2, 4, 8, 16 32 puede ser que así suceda espero que esta variante Omicron no tenga una, un repunte en otra mutación, Néstor. Como para que pues ya se determine que estas cuestiones se puedan terminar. Pero el número mágico de esta ecuación que te menciono es el 4.6. 4.69, por ahí del 4.7. Entonces, si lo adaptamos a esta ecuación, tal vez... Los años que dura esta pandemia, pues lamentablemente sean casi 4.6 y 4.7. No sé qué, qué vislumbres tú en, en tus eh, pronósticos del año siguiente, en esto Vidente. Sí, aquí este desafortunadamente pues sí son números, aquí ya no hay vuelta atrás. Esto no es nada más este, estar haciendo... Así como que, ay, entretenimiento. No, esta ecuación sí tiene mucho sentido. Y esta va, cuando vemos, por ejemplo, a lo mejor no se acuerdan del álgebra, ¿no? Pero cuando vemos dos letras pegadas, por ejemplo, la R y la X, y luego multiplicada por la X menos 1, esto es multiplicación. Ahora, ¿qué quiere decir? La N es cuántas personas van a empezar con este asunto, ¿no? Por ejemplo, si ponemos un 0 en la N, todas van a ser la primera persona que va a llegar y va a multiplicar por esto, entonces por ejemplo en la R, la R es el rango al que vamos a estar este, en estos momentos, si esta R es 1, pues adelante no pasa nada, no, no, va, no se va a multiplicar y va a seguir siendo, este, la X es 1, 1 la primera persona únicamente, pero el momento en el que por ejemplo llega con su amigo, con su tío, con su cuate, sustituimos las Ns por 3, ¿Qué quiere decir en este momento? Que vamos a hacer ahora una multiplicación de 3. Y todo esto que hayamos obtenido la primera vez que solamente fue una persona, al siguiente van a ser 3. Y nuestro primer factor al siguiente va a multiplicarse también por 3. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando lleguen estos 3 con otros 3, pues vamos a tener 3, 6, 9 personas. Y ahora si lo, si lo vamos dejando esto en el tiempo... Sí se ve muy este escabroso el asunto de que ahora Omicron nos puso en condiciones iniciales, nos mandó nuestra N, nuestro... Ay, perdón, acá, sí, acá, ¿Sí? es que estoy, estoy viendo en pantalla, la N, en el momento en el que la N pasa prácticamente a condiciones iniciales, no cero, con COVID-19, con la primera ola, con las primeras cuatro o seis olas que hubo de COVID entre 2019 y lo que llevamos de 2020, 2021 hasta hasta hoy 31, hasta hoy 30 de enero. Quiere decir que para primero de enero, en números así más o menos, estamos en condiciones iniciales, tendemos a a cero. Sabemos que no, o sea, sabemos que por la fuerza moral las condiciones iniciales de COVID no van en cero. Entonces, imagínense ahora que tenemos gente con COVID y gente con la variante Omicron y gente con la variante Delta. O sea, tenemos tres casos iniciales, lo cual nos multiplica que los primeras, los lo que vendría siendo nuestras condiciones iniciales, supongamos un millón de habitantes, ahora tienen que ser multiplicados por tres, por sus diferentes tres variantes. Y respectivamente al momento en el que estas personas tengan contacto con sus otras tres personas, pongo tres porque es el primer número que se me ocurre, pero esto es cíclico, o sea, pueden ser tres, nueve, y aún así seguiría creciendo. Esta onda va a llegar a un pico en el máximo de, la, de una población, por ejemplo, 100,000 habitantes. En ese momento, los 100,000 habitantes ya se contagiaron de la COVID-1, o sea, de la 19, de la básica, la tradicional, la que nos puso en esto. Baja, desciende el factor... ¿Por qué? Porque ya hay vacunas, hay este, tapetes sanitizantes que han sido los héroes del comercio y todo ese tipo de cosas, reduce y de repente vuelve otra ola por la primera variante o a lo mejor es gente que no vivía en esta zona, que no vivía en esta localidad y vuelve a repuntar en esta misma constante. Mientras la cultura de la vacunación, mientras la cultura de usar el cubrebocas y todas estas cosas eh, no quede ya dentro de un imaginario, dentro de algo que podríamos llamar normal, esta cosa va a estar otra vez, sube a un pico máximo, vuelve a descender. El problema aquí es que no va a descender hasta cero, sino que va a descender a un nivel 2 o 4, que todavía son números que al multiplicarlos, ...van a crecer, o sea bueno fuera que fuera uno... ...ya no pasa nada del uno, nomás es uno... ...pero cuando llegamos a los límites... 2 tres, cinco... ...y ahora multipliquémoslo... ...por un porcentaje, no sé... el ...simplemente somos... ...120 millones de mexicanos... ...multipliquémoslo por el 10%... ...estamos hablando que ahí ya son 10 millones... ...de personas... ...10 millones de personas que vamos a otra vez... A, ver, ...a tener en un pico alto... ...distribuidas en las diversas ciudades, entonces... Si esta cosa difícilmente falla, porque son matemáticas, son números, y lo bonito y lo hermoso de las matemáticas es que siempre, siempre dan la razón, o sea, un 2 más 2 siempre va a ser 4, lo único que cambia en un 2 más 2 es la forma en la que lo expreses porque puede ser 3 más 1 igual a 4, o 2 más 2 menos 0, y, o sea, un montón de cosas y siempre va a ser lo mismo. Si estos números, desde cierto punto de vista, la comunidad científica dicen, ¿sabes qué? Si es cierto, tienen razón, esta ecuación es válida. Nos esperan por lo menos otros dos años de pandemia. Y pandemia en la que sube y baja, nos vamos a estar volviendo a enfermar. Simplemente yo les pongo como ejemplo mi caso. Tuve COVID dos veces, o sea, de, en 2020, y en lo que va de 2021 tuve COVID. Entonces, este, sí, va a tender otra vez a subir y a bajar. Esperemos que sea con síntomas leves y cosas así Que haya la menos cantidad de bajas posibles durante todo este proceso Pero en verdad que si esta ecuación tiene sentido O la comunidad científica dice, ¿sabes qué? Si es aceptada, eh, vienen años todavía más complicados Y recordemos que aquí en Mexicalpan, pues además de COVID y fuerza moral Y todas esas cosas, tenemos inflación del 7% entonces viene muy, muy complicado. Así que agárrense porque eh, por ahí de marzo espero comerme mis palabras. Siempre les digo, espero comerme mis palabras con salsa de habanero. Pero esta cosa tiende a que para marzo viene otra ola. Y viene una ola fuerte porque en marzo pues, es primavera, etcétera, etcétera. Y vienen gente con alergias y viene todo eso. Entonces... Tomen sus precauciones, vacúnense, sus cubrebocas, siempre anden cargando su... Yo ahorita no la tengo a la mano, pero siempre tengo mi latita de desinfectante por si acaso, no sé. O sea, a lo mejor es paranoia lo que quieran, pero sí, tómenlo en cuenta porque es un punto que de verdad se viene muy complicado. Así es, amigos, tomen sus precauciones. No se ve cerca, lamentablemente, el final de esta pandemia si sí se ven cerca más variaciones digo eh, hay muy pocos eh, programas dentro de países externos al nuestro que se dedican a detectar variantes nuevas no sé si en méxico se lleve a cabo este programa seguramente si se diera yo creo que hasta ya se hubieran eh, detectado variantes mexicanas ¿no? entonces eh, pues eh, usted no lo deje en saco roto sígase cuidando sigase protegiendo te lo digo desde el punto de vista en el cual eh, le compartimos, dos personas que ya tuvimos contacto directo con el COVID, eh, pero que sin embargo, pues, eh, Néstor estuvo estando vacunado, se contagió estando vacunado supuestamente también me contagié eh, estos datos, por ejemplo, Néstor, no se mencionaron, a ti a lo mejor sí te contabilizaron dentro de las cifras pero a mí no y a otras cinco personas más de, de mi familia tampoco y otros muchos más que yo conocí que solamente contabilizaron a uno por familia, pero realmente cuando una persona se contagiaba, el resto de la familia casi era seguro que se contagiara entonces eh, creo que al día de hoy se manejan ¿cuántos? 3 millones y medio de mexicanos que se contagiaron según recuerdo en el último análisis que vi ahí de un benchmark eh... Yo creo que multiplícalo por el número de habitantes o de familias eh, dentro de México, no sé cuánto te gusta el promedio de una familia, cinco integrantes por familia. sí vamos a dejarle una familia nuclear, papá, mamá, este, dos chamacos y un abuelito. Por decir así, este, un, una familia estándar, ¿no? O sea, eh, si estos son los números en los que hay cinco personas, todos los, toda la tendencia tiene que ser a multiplicarse por cinco. Entonces todo eso todo eso que vimos ahí Toda esa ecuación que vimos En realidad nos va nos, va, nos está dando Más o menos números de 5 millones eh, 5 millones de personas Bueno, con, el, con los números de hoy Si fueran 3 millones y medio Por 5 ¿me 15, millones. 15 millones Un poquito 17, ¿no? Casi millones de mexicanos Que ya tuvieron COVID al día de hoy Y eso a lo mejor Nos estamos quedando cortos esos son números conservadores porque no faltará la familia de 8 o 10 personas. Entonces está, está este difícil que podamos nosotros decir en estos momentos, no, pues es eh, una muestra de tanto, no, o sea simplemente la variedad de familias y de, y de casos de forma en la que vive la gente en México, va a dar para más o sea, hemos, eh, usamos siempre mucho nuestro ciudad Nezahualcóyotl como ejemplo, pero por ejemplo en Ciudad Nezahualcóyotl, el hijo mayor se casa y no se va para casa se viene a la casa de la, de la familia se trae a la esposa y ahí tienen hijos ¿y ¿qué hace? Ah, pues otro piso y ahí hay dos familias, supongamos que en la, la familia de abajo pues, es el papá, la mamá y otros hijos pequeños, ¿no? Dos. Y el hijo mayor que vive arriba ya son tres personas, ¿no? El hijo mayor es su novia y su hijo, tres personas. Y resulta que ahora el otro, pues ahora el otro también se casa y viven arriba en Ciudad Mesa y, y, y son como... Uh -huh. hay, hay un fenómeno social incluso que se llama eh, Muegan o algo así que se van como pegando todas las familias y eso ocurre mucho ahí en Ciudad Neza, entonces imagínate esta densidad poblacional que en 120 metros cuadrados hay 10, 12 personas, está muy, está imposible, o sea está, está realmente complicado por eso les decimos, confíen en las vacunas vacúnense Pues esto es más o menos lo que se viene en el año 2022 súmale gasolinazos tal vez digo, no tan graves como antes, creo que se ha mantenido más o menos todos estos dos años una variación de dos a tres pesos. Eh, según recuerdo yo que sí tengo memoria para eh, el tema de cuando cargaba gasolina. Digo, antes me alcanzaba un tanque de 500 pesos para toda la quincena. Ahora no sé qué se puede hacer. Pero sí. súmele eso, súmele temas de, de si las matemáticas nos dan... Por la mala suerte, una variante que sea mucho más contagiosa y letal y se tengan que cerrar forzosamente establecimientos otra vez que vuelva a tener una tendencia a cerrar los cines, discotecas, bares, todo eso que también son una parte muy importante de la economía. Pues, eh, pues no se confía, amigo, digo, tenga sus ahorros. Amigo, amiga, siempre digo amigo, me va a reclamar alguna feminista porque nunca me <risa> refiero a ellas. Amigo, amiga, amigue, eh, tómelo en consideración. Eh, este año sea optimista, pero tampoco sea una persona confiada dentro del ámbito de 2022. Como dice el perro Bermúdez, esto no se acaba hasta que se acaba. Hasta que se acabe. la, de la pandemia. Y bueno, ahí están los pronósticos que teníamos por ustedes. No sé si tengas ahí algún adicional, Néstor, ya para cerrar este programa. No, pues básicamente lo de siempre, el consejo, este, el regaño, la tarea. Eh, yo sé que ahorita en estos momentos a lo mejor ya es muy tarde, pero si ustedes de esas personas que van y atiborran el súper el día de mañana 31 por comprar la cena, por gastarse el poco dinero que todavía le quedó del aguinaldo y no ha pagado su luz, no ha pagado el copel, no ha pagado el agua sí. o cualquier otra cosa primero piense en eso porque no queremos que si usted se compró su pantalla, su bocina, su itálica no queremos que por ahí del 17 19 de enero se la quiten o sea, ya se dio el gusto, qué bueno ahora piense que si le quedó un dinerillo eh, pues aprenda a usarlo de forma eficiente para que no diga, ay sí la cena y que el pan y que la sidra y que el no o sea, no estoy diciendo que no celebren al final de cuentas es un día más ¿por qué celebrar un año que cambia? pues es un año un año más no es cierto, es un año menos que vamos a estar viviendo o sea, se los digo yo 41 años, ¿no? por ahí de... entonces consideren esa parte, viene algo complicado no es de que ya se acabó el virus y plumazo y pum, ya no hay pandemia porque tenemos todos una fuerza moral y no, nada esto es cierto Viene una onda del COVID que esperemos no sea letal, esperemos no sea necesario cerrar las cosas Porque sí, a final de cuentas, estos negocios que vemos centros otros comerciales, el cine, este... Todos esos negocios así de, de ese tipo, pues son la base de la economía Entonces, si nosotros, por ejemplo, dejamos de ir al mercado, dejamos de inyectar dinero, dejamos de comprar, etcétera, etcétera Y el dinero en sí... ...pues no, no es como que de mucha utilidad... ...que digamos, yo sé que de, les he dado consejos... ...en los que cuiden su lana... ...pero no, o sea... ...el dinero es para comprar las cosas que se necesitan... ¿no? ...la fruta, el pan... Y, y, y, ...y si se piensa a largo plazo... ...pues mucho mejor... ...entonces, consideren eso... ...consideren que... ...el monstruo de la inflación... ...quiere decir que todo lo que ahorita compremos... ...va a costar 7% más caro... ...más sus impuestos... Sus impuestos de importación, sus impuestos de IET, lo que sea. O sea, todo lo que compremos va a costarnos 7% más caro. Entonces, consideren eso. Esa es una predicción imbatible, irrefutable. O sea, vamos a empezar con un sobreprecio en las cosas ridículo. Como no se había visto en mucho tiempo. Yo, los que ya tenemos más de 40, nos vamos a acordar que antes era carísimo también las cosas. Hubo un periodo más o menos de estabilidad. Y ahorita viene otra vez la parte en la de las salsas de precio. Entonces, consideren eso. Esa es una predicción que ya está a la vuelta de la esquina. ¿eh? O sea, esperemos que el día primero de 2 de enero, ¿cuándo es? Lunes, lunes 3 de enero. Esperemos que el lunes 3 de enero, por alguna razón o circunstancia, este, la inflación bajó al 4%, es un valor aceptable. Las tasas bancarias están al 5% más o menos. Entonces dices, ¡ay, qué bueno! Puedo invertir una lanita, puedo comprar algo. ¡Qué bueno! Pero si no, o sea, estamos en, hablando de algo que ya está aquí. Eso está, pero si sí, dado. ¿Qué otra predicción? vacunas eso es predecible, desde luego. No podemos decirle use calzones amarillos, rojos, morados, etcétera, etcétera para sus predicciones de Año Nuevo. Claro que no, no, o por lo menos no es como que hay algo que les vaya a afectar. O sea, lo único que pueden hacer o que puede ser para que ustedes puedan hablar a futuro, pues son cosas sencillas como guardar un pesito, guardar, este, ahorrar eh, tomar buenas decisiones todo ese tipo de cosas en el futuro les va a ayudar a predecir mejor su futuro hasta sus cosas, para que no anden con que ay es que como no me puse los calzones este, no sé cuáles son los del dinero, creo que los amarillos ¿no? creo que verdes no o verdes, no sé. o sea, no. Ahí va a estar... Andar ahí de... Los calzones de dinero no me los puse. Por eso estoy pobre. No es cierto. Está pobre porque se gastó su aguinaldo en dos cenas. Así. Sí. Bien ridículas las cenas. Entonces... Pues no tiene ningún sentido. No, piensen en esa parte. Pues, es para predecir, ¿no? No podemos darles que Capricornio, que Tauro, que no sé qué. Porque pues tampoco es como... Factible, no es comprobable y pues no no no tendría ningún sentido lo único que podemos hacer es eh, esperar que sus planes tal y como los están imaginando para el año que entra así tal cual les salgan o sea que, que quieren un carro que quieren una, una moto que el carro lo quieren de color rojo de tal marca de determinado modelo qué bueno que lo logren qué bueno que lo vayan a alcanzar porque eso es uh, que los planes se cumplan yo no puedo decirle sea feliz ¿Por qué? Porque la felicidad es subjetiva. Usted sabe qué lo hace feliz. No, o sea, a mí no me importa. Y puede ser que a mí no me interese. Puede ser que a, a, a Francisco tampoco. Entonces, puedo decirle que nuestros deseos, o nuestros deseos Néstor Velázquez para ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando aquí en La Voz del Pueblo. Mira, fue pues, manejo de la cámara, ¿eh? Cámara uno. Cámara dos. Para ustedes que nos están escuchando en La Voz del Pueblo, pues va, prácticamente nuestro principal o el principal que puedo esperar o que puedo hacer que le vaya bien es que sus planes, que tus planes salgan tal y como los estás este trazando, así efectivamente si que quieres que un pesito extra, que una lana, que un ascenso que aprender un idioma que ganar un torneo, adelante trabaja por él, lucha por él y pues nos vemos en la próxima temporada de La Voz del Pueblo ya estamos terminando estamos a día 30 de enero esta ha sido una experiencia realmente magnífica, nos ayudó mucho a contactar con amigos de muchos años, nos ha traído nuevas personas, este, a los círculos, los círculos están creciendo, de verdad que es algo impresionante, es algo muy bueno, que ya sea que les gusten los contenidos de XHT Web exclusivamente o la voz del pueblo aquí cuando colaboramos y hacemos todo esto déjenlo en los comentarios en verdad que a todos los que nos han comentado a todos los que nos han dejado un me gusta a todos tratamos como de darles como el seguimiento porque a final de cuentas mientras ustedes aplaudan nosotros seguimos hablando porque tu voz tu voz es nuestra voz en la voz del pueblo excelente amigos pues ya está ahí el mensaje siempre se los decimos no vayan a pensar que es una casualidad que se lo mencionemos ustedes necesitan esta señal de Dios al que estamos, dándoles el mensaje, entregándoles siendo partícipes y pues eh, muy, muchas gracias por seguirnos en estas transmisiones, este proyecto que comenzó con muchas esperanzas, muchos bríos afortunadamente está llegando ya a más personas y es una gratitud, una gratificación mejor dicho para nosotros que estamos acá al frente, compartirles este tipo de, de contenidos para usted. Digamos, por, no somos eh, la cotorriza, no estamos diciendo chistes todo el tiempo inapropiados, pero tampoco somos máscaras de papa aburridas que estamos por ahí, siempre tirando datos nerds venga con nosotros, diviértase, ya están nuestras redes sociales, ya las conoce XHTWeb, La Voz del Pueblo MX en TikTok, en Instagram ya abrí cuenta de Instagram aquí en YouTube, por supuesto en Facebook díganos qué le interesa a ver, ya estamos en, bueno ya estamos por ahí planeando subir estos temas a Facebook, a podcast de Facebook, porque ya, ya se vienen por ahí en el Metaverso que eh, ya se burló también Elon Musk para cerrar de este Mark Zuckerberg que dice que quién carajo se va a poner todo el día el teléfono en la cara para su metaverso, esta está de pensarse el VR no funcionó mucho, fue pues, sí. como un de unos meses, y tal vez tenga razón y tal vez necesitamos abrirnos la cholla y meternos el chip de Elon Musk ahí sí va usted a tener 5G no con la vacuna amigo ese es, si sí es una inversión y, y también será para algunos privilegiados que puedan pagar esa tecnología hasta aquí esta temporada. Les agradecemos mucho su suscripción al canal y a todas las redes, a escucharnos en los podcasts, Spotify, Anchor y todos los que se vengan. Y bueno, esto fue La Voz del Pueblo MX, donde tu voz es nuestra voz. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente temporada por ahí de mediados de enero, después de la cuesta. Adiós. Después de la cuesta de enero, ¿eh? <risa> a ver cómo nos vemos. A lo mejor hasta más flacos. Hasta más delgados. Quien quite y funciona. Exacto. Ahí está, amigos. Adiós.